Bueno, entramos en Boceguillas, fin de la catorceava de la etapa. no las tensiones privadas. Vamos, damos la, la, la, la vuelta. Venga, vamos. Pues venga, llego en vamos buen momento. venga, ya a Agustín. Vale, dale, Jesús. Venga, vamos. ¡Damos claro, vuelta! ¡Damos vuelta! La eh, vamos, ¡Vamos! ¡Que no me digas! ¡Que no Salvemos el de los, los, los, que los Mira, Yo me acuerdo en una persona que yo en París. tiene que a en París. No me voy a No me me Día 16, autobuses de toda España a Madrid, más de un millón de pensionistas abuelos en la Puerta del Sol. Día 16, miércoles, a las 5 de la mañana, desde los campos del Racing, autobuses a Madrid. Apúntate, 25 euros ida y vuelta, volvemos a las 4 de la tarde o 5 de la tarde desde Madrid. a besar la bota que nos roba y, no, y vosotros no besáis la bota que os pisa. A ver, ¿qué pasa aquí? No. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ver? Gobierna quien gobierna y las tensiones se defienden. No nos falta el recurso, nos sobran ladrones. Políticos, escuchad, escuchad este crimen social que se está cometiendo con nuestros mayores. Lo vamos a denunciar en la Puerta del Sol. Salvemos a otra vez, así. Los mayores que se mueren todos por falta de ayuda. Distas se ha terminado de la, la residencia de la democracia. Falta de la ley no derecho. No hay derecho, no hay derecho. No hay derecho. Vamos a Madrid, vamos a hacer historia. Cuando vamos a a España, a Madrid, a la puerta del sol, más de un millón de abuelos pensionistas por la dignidad han salido con las mochilas al hombre desde, desde el norte de España y del sur de Andalucía. En columnas, en marchas, en marchas por la dignidad de las pensiones! Están dando ejemplo, haciendo historia. Aún para nuestros pensionistas con mochilas, que van caminos y caminos por todo Castilla y por todo Andalucía a Madrid. Están dando ejemplo de la dignidad. Somos mayores pero no idiotas. Nos acordamos de todos aquellos obreros mártires que lucharon por la dignidad y los derechos humanos. Hace 100 años se cumplió la huelga, la huelga general de la canadiense. 44 días de huelga por la jornada de 8 horas. Y ahora seguimos luchando por la pensión digna. Pasa la voz, únete. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Nos roban las pensiones, sanidad y dependencia Pero nos van a escuchar en la puerta del sol y en el Congreso en Madrid El día 16 Todos a Madrid Más de un millón de abuelos pensionistas en la puerta del sol y en el Congreso Autobuses de toda España Millones de pensionistas con pensiones de miseria. No hay derecho, no hay derecho. Nos roban las pensiones, sanidad y dependencia. Y vosotros algunos besando la bota que os roba, la bota que te pisa. No es mentira, hay pensiones de miseria. Pero seguiremos luchando millones a Madrid. Esto no es un cuento, ni una mentira. Somos pensionistas que hemos trabajado 30, 40 años con pensiones de miseria. Y aquí estamos, nadie nos paga. Lo hacemos por conciencia, por corazón por por por dignidad. No, la señora es que no sé qué no más. no daba más. Eh, bueno, ¿no? No las pensiones de miseria. No estamos aquí porque somos privilegiados, sino porque tenemos pensiones de miseria. Y no las queremos para nuestros hijos nuestros nietos. Tenemos una pensión de dignidad. Y a ti te estás mirando, también te están robando. No nos mires, únete, no nos mires, ¡Únete! únete, no nos únete, todos a Madrid el día 16, más de un millón de abuelos pensionistas en la Puerta del Sol, autobuses de toda España, vamos a hacer historia. Para nuestros hijos y nuestros nietos también luchamos por una pensión digna, para que no les roben el futuro, y a nosotros tampoco. La reforma laboral, abolirla, para que haya jornadas decentes y trabajos decentes, no trabajo de miseria e inhumano, como a nuestros jóvenes hoy. mínimo de 1080 euros. Para las vivas, 900 euros y para los hombres, igual que salario. ¡No! pedimos, no, no. no, no. pedimos que suba la ¡No! Pues, ¡No! ¡No! a ¡No! no, no, no, no, no, no. Vamos a dar una vuelta, bien, a ver si vos. les ánimo. Mire, vamos a dar una vuelta. Venga, Agustín, venga. La, la última, venga, Los que no se puede, no se puede, venga, vamos. Vamos, la última, la última vuelta. Que nos miren, que nos escuchen. Qué vergüenza, qué vergüenza. Nos roba la las de Sanidad y Dependencia. Salvemos el planeta, sí, pero salvemos a nuestros mayores que se mueren solos por falta de ayuda. No estamos aquí por capricho, ni nos paga nadie. Estamos por dignidad, con pensiones de miseria. El que haya trabajado en la hostelería y en otros sitios sabrá lo que es. No cotizaban ni horas, ni nocturnidad, ni nada. Y los camareros de España explotados con jornales de 12 y 14 horas. No hay derecho. Pedimos que se quite la reforma laboral de Rajoy. Que haya bueno, estamos en la etapa número 12, nos acompaña a los primeros kilómetros Nati de 86 años. Me gustaría preguntarle, Nati, ¿por qué estás con nosotros? Por defender las pensiones, ¿no? Muchas gracias, Maja, muchas gracias. Bien. Los hijos y nietos, que tengan un trabajo estable y digno, no de miseria de explotación. Sí, sí, sí un trabajo decente y no precario y miserable pedimos para nuestros hijos y nuestros nietos seguiremos luchando por la pensión digna de ellos porque ellos también llevan un abuelo dentro no estamos aquí por capricho ni nos paga nadie. Llevamos más de un año y medio en los ayuntamientos de Cantabria porque tenemos dignidad, porque no besamos la bota que nos roba, no besamos la bota que nos pisa y nos creemos todas las mentiras del sistema. Que no nos engañe nadie. Son millones y millones de pensiones de miseria. En las viudas lo mismo, pedimos 900 euros como mínimo, como el salario mínimo con una pensión digna hasta llegar a 1080 la pensión mínima pide Europa a España Europa tiene que pedir a España que suba la pensión a todos a 1080 euros ¡Qué vergüenza, ¡Qué vergüenza nos roban las pensiones, sanidad y dependencia que no te roben la conciencia que no te engañen con mentiras estamos aquí no por capricho Estamos por dignidad, nadie nos paga. Llevamos año y medio en todas las plazas de Cantabria, en todas, Santander, Torlavera, Maliaño, Astillera, Colimbre, Esladero, Castodiales, más de un año y pico. Nadie nos paga, lo hacemos por dignidad. No nos queremos, no os creáis las mentiras que os cuentan el sistema. Millones y millones de pensionistas que no pueden llegar a fin de mes, ni pueden ponerse la calefacción, ni el agua, ni la luz. Pedimos un bollo social para, para las pensiones de miseria. No hay derecho, no hay derecho. Salvemos el planeta, pero salvemos a nuestros, a nuestros mayores que se mueren solos por falta de ayudas, por listas interminables sin plazas en geriatría, por falta de dependencias en listas de espera interminables, listas de espera que matan. No estamos aquí para engañar, no estamos aquí ni nos paga nadie. Tenemos dignidad, somos pensionistas pero con dignidad. Tenemos, sabemos, los millones de pensionistas que cobran pensiones de miseria. ante eso seguiremos en la lucha, haciendo ejemplo de la historia de aquellos obreros que lucharon por la jornada de ocho horas. 44 días de huelga general para conseguir la jornada de ocho horas. Hace cien años se ocurrió eso en España. Para Ramiro, la, la, la victoria siempre, Ramiro, Ramiro, Ramiro es por uno, Ramiro no hay ninguno, Ramiro, Ramiro es por canta los pajarracos? Menuda pelea tiene esta mañana. Dios, cómo cantan. Venga, que empezamos a calentar. ¿Pero has visto cómo cantan los pájaros? Sí ¿Cómo cantan vos? ¿Les escucháis a los pájaros? Sí, sí. ¿Qué pelea tienen? La nuestra. Sí. ¡Vamos, Tommy! Primeros países del mundo en conseguir la jornada laboral de ocho horas. eran obreros, trabajadores, gente humilde como nosotros. No estamos aquí, nadie nos paga. No suelten mentiras del sistema. No, de, no, no ves en la bota que te pisa ni que te engaña. No ves en la bota que te roba. Qué vergüenza, qué vergüenza que te engañe y sigas besando la bota que te pisa. Sí, no creía que todo lo retira que nos pagan a pena eh... de aquí. ¡Aurera! ¡Pensionista! ¡Aurera! ¡Pensionista! ¡Aurera! ¡Pensionista! ¡Aurera! ¡Pensionista! ¡Aurera! la comida ¡Abrela! que estamos viviendo en todos los pueblos donde dormimos ¿Qué es la concentración del fútbol si No, no, claro, eso está aquí. ¿no?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 No nos mires, no nos no nos mires, no no nos mires, no nos no nos mires, no de mires, no nos a no nos mires, no nos mires, no nos mires, de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 la lucha sigue, cueste lo que cueste, de norte a sur, de este a oeste. La lucha sigue, cueste lo que cueste. La, vamos a la, la, la vuelta. Venga, vamos. Venga, llego. En vamos, llego. Venga, llego. Vale. Venga, Venga, Venga, Jesús. Venga, vamos. ¡Dame la vuelta! ¡Dame la vuelta! ¡No, no roban las tensiones sanidad calidad y dependencia! ¡Todos a Madrid! ¡Hay un millón de abuelos tensionistas en autobuses de toda España! Madrid, a la puerta del sol, vamos a hacer historia, a las pensiones de miseria. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Nos roban no las pensiones sanidad y dependencia! Salvemos ¿no? el prensa, sí. Salvemos el Estado, señores. Yo me acuerdo en que estuve yo en París. ¿hace a ver, no tienes para allá en París. No lo caminas. No lo No No No No a, a, a, a, a No Día 16, autobuses de toda España a Madrid, más de un millón de pensionistas a en la Puerta del Sol. Día 16, miércoles, a las 5 de la mañana, desde los campos de Algrací, autobuses a Madrid. Apúntate, 25 euros, ida y vuelta, volvemos a las 4 de la tarde, o 5 de la tarde desde Madrid. vamos a besar la bota que nos roba! ¡Y, no, y vosotros no beséis la bota que os pisa! A ver, ¿qué pasa aquí? ¡Qué vergüenza! ¡No vamos a ver, Lo que comenzó como una reivindicación se ha convertido en un movimiento social. vamos a la columna norte de la coordinadora de pensionistas ya casi toca Burgos Capital tras iniciarse hoy en Quintana Paya. Luciano lo anota todo en su diario. Etapa 4, espejo, Miranda. Etapa 5, Miranda de Ebro, Pancorbo. Etapa 6, Pancorbo, Briviesca. La marcha comenzó hace una semana entre Bilbao y Llodio. El grupo va creciendo. Nos dimos cuenta que los políticos y los gobiernos de turno no nos habían hecho muchísimo. Vamos. Juan viene desestado, no le importa madrugar. Tenemos ya casi el pescado vendido a nosotros, es para nuestras generaciones de atrás, para mis hijos, para mis nietos. Para esto, para, para, esto. para estos nietos, que, que efectivamente yo creo que hay, que hay que ponerlo en la constitución, pero es, es que es increíble lo que nos está quedando. Lo, lo, lo poco que nos está quedando Jacinto conduce una de las tres furgonetas de apoyo Pues todo, fruta, agua, ¿Sacos mochila, de... mochilas Los sacos de dormir y eso están en otra furgoneta Por supuesto, porque por ejemplo en el camino si si bajo una mochilla muy, muy cargada ...pues el cuerpo se resiente mucho más. Y Pablo le acompaña, se relevan con otros compañeros. Solemos hacer parar cada dos kilómetros... ...a dos kilómetros para surgirles de agua. ¿Zumo? Zumo, y como, como, muchas veces paramos a medio camino... ...otras veces desayunamos en los bares... ...otras veces a medio camino llevamos aquí surtido... ...llevamos mochilas, zumo, llevamos fruta y llevamos de todo. Hay que subir que si no nos adelantan. Sí, para pensionistas. <risa> Yo soy de Burgos y ellos son de Palencia, que vienen también. ¿De Palencia ya? Van a engrosar las filas. Sí, sí. ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Así hasta Madrid! Usted lleva la bandera al Principado, ¿de dónde viene? De Asturias, de Pravia. Sí. Claro, las mujeres... Las mujeres en cabeza siempre. Cabeza. Sí. sí, con mucha alegría la veo. Con mucha alegría porque voy muy feliz. Cada día recorren una media de 20 kilómetros. Su ritmo va en aumento. Lo que llevan una marcha tremenda, porque el señor ya me ha visto dos veces. Vaya marcha que lleva. Es que cuanto más caminamos, más ritmo cogemos. La veo ya. Mira, mira, ya se ya están llegando. ...a falta de un kilómetro otro grupo los recibe... ...falta el último tramo... ...todos no tenemos la misma pensión, ojo, eh... ...claro, y no estamos defendiendo solo la nuestra... ...estamos defendiendo que el futuro... ...siga asegurando la pensión de todos los trabajadores... ...ya en Burgos refuerzan su mensaje... ...el grupo marcha sin fisuras... El día 16 llegarán a Madrid donde se reunirán en la Puerta del Sol con la columna sur procedente de Cádiz. Su mensaje seguirá calando. Pues sí, recibimiento que acaban de tener, Diego, hace tan solamente unos minutos porque han sido aplaudidos por muchos vecinos eh, que han querido pues, acercarse pues, eh, a mostrarles su apoyo a todos ellos, como tú decías, a pensionistas, pues que llevan ya algo más de una semana en esa marcha que parte desde Rota y que va subiendo y que va a llegar hasta Madrid. Entre antes, Ángel, que me comentabas que había sido un día duro, mucho calor. ¿Cuántos kilómetros habéis podido? Eh, sobre 30. ¿Sobre 30? Sí, ya llevamos completado 260. 56, además, de hoy. quizás todo el mundo no sepa que eh, vosotros salís de Rota, pero que poco a poco se os, se os han ido eh, sumando gente de otros lugares también. Sí, exactamente. Salimos 14 desde el prim, primer día en Rota. En la actualidad vamos 20, pero por etapa Hemos llegado a hacer etapas de 40. De 40 también personas. Además, ellos, como veis, pues bueno van recibiendo el apoyo de familiares. Todos ellos, además, eh, hablabais, eh, Diego, en ese reportaje que hemos visto de nuestro compañero Tino, sí. de esas reivindicaciones. Os quiero enseñar. Este, esta bandera que es la que ellos eh, llevan, la que ellos van paseando por todos los pueblos, más uh -huh. de 40 ciudades que van a, a, Carlos? A, a pasar creando conciencia, Ángel Siempre son pensionistas por las mismas reivindicaciones y una de ellas es, por ejemplo la pensiones mínimas de 1.084 euros, según marca la Carta Social Europea Eso es lo que ellos repiten una y otra vez, Diego en esos cánticos que le estamos escuchando pensiones dignas, pensiones justas y ampollas es la en la los que pies? está llevando a todos ellos por un lado pues vamos a ver ahora, lo que sí te quería enseñar, es eh, que eh, ellos están, pues, como decimos, eh, haciendo ese esfuerzo, pero cuando llegan a los pueblos, pues es gratificante también ver como vecinas, como ellas dos de aquí, del Carpio, ¿verdad? Del Carpio. Que os quería, os, quería os, querí, os habéis querido acercar aquí a, a aplaudirlo, A apoyarlos, a, a apoyarlos, apoyarlo porque a mí no puedo hablar, ¿eh? porque me da una de llamar a estas criaturas que vienen de tal lejos. Vosotros no, no. también sois pensionistas. Sí, sí, sí somos pensionistas, pero, pero, pero compramos una miseria. Ya y entonces todo... nosotros nos, nos agrupamos a ellos porque, vamos, es que es una lástima lo que están haciendo, que hay dinero para todo menos para nosotros. Bueno, pues es como veis, Diego, un poco, pues es el sentir y, bueno, la verdad es que es emocionante ver cuando ellos llegan a todos estos lugares, como eh, reciben Hola. el aplauso de todos ellos. Me hablabas de, de cómo llevan, porque, bueno, aparte, lógicamente, de... La carga emocional de esta marcha, lógicamente también las secuelas físicas empiezan a claro. pasar poco a poco facturas. todavía les queda algunos algunos días, van a llegar el día 15 a Madrid, así que todo pues nuestro ánimo y nuestra fuerza que tienen todavía pues muchos kilómetros por delante. ¡Qué vergüenza! Gobierna quien gobierna las tensiones se defienden. No nos faltan recursos, nos sobran ladrones. Políticos, escuchad, escuchad este crimen social que se está cometiendo con nuestros mayores. Lo vamos a denunciar en la Corte del Sol. Salvemos al planeta, sí. Los mayores se mueven todos por falta de ayuda. Hice se interminables en la presidente de Falta de la ley de dependencia. No hay derecho, no derecho. No hay derecho, no hay derecho. ¡Vamos a Madrid! ¡Vamos a hacer historia! Pousa de toda España A Madrid a la puerta del sol Más de un millón de buenos pensionistas Por la dignidad Han salido con las mochilas al hombro Desde, desde el norte de España Y del sur de Andalucía En columnas, en marchas En marchas por la dignidad de las pensiones Están dando ejemplo Haciendo historia Aúpan nuestros pensionistas con mochilas Que van caminos y caminos Por todo Castilla por todo Andalucía a Madrid. Están dando ejemplo de la dignidad. Somos mayores, pero no idiotas. Por, detrás y por delante.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 Para las viudas, 900 euros y para los hombres, cerca, igual que el salario mínimo interprofesional, una pensión de 900 euros. Que lista ah, bueno, no, pedimos, no, no, no, no, no, no, no, no, las pensiones se defienden. Gobierne quien A lavar de los altos hornos, ha cerrado el partido socialista, porque el pueblo y tienes a la medicina, el voto de socialista. ¡Aurrera! Pensionistas, ahorrerá, pensionistas, ahorrerá, pensionistas, ahorrerá, pensionistas, ahorrerá. Pensionistas, Aurea. Las pensiones ¿no? se defienden. Gobierno quien de gobierne. Gobierno quien gobierne. Las pensiones se defienden. Las pensiones se defienden. Pensionista, Aurea. Pensionista, Aurea. Pensionista, Pensionistas, aurora. Pensionistas, aurora. Pensionistas, aurora. Todos aquí defendidos. Todos, ¡Esta, Aurela. Batalla, la a Esta a batalla la vamos a ganar! ¡Esta batalla la vamos a ganar!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 ¡Sánchez, escucha. escucha! ¡Pensionistas, se lucha! ¡Sánchez, se lucha. Sánchez se escucha! ya, ya, ya, eso, subo, ya, ya, sí.